No es extraño que aspiren a profundizar esta realidad diseñando estrategias de control y dominio social para obtener un rebaño social. Con ello sueñan, como también se imaginan los voceros del progresismo, ahora de regreso por nuestra región. En Argentina, México, Bolivia y ahora con el feliz retorno de Lula a la Libertad, como vocero y líder indiscutido del Partido de los Trabajadores de Brasil. Pero una cosa es el deseo de buenos gobiernos y otro el espacio que les deja la economía de sus países. Veamos el análisis de Raúl Ciberqui. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema que hace tiempo que no hablo, que es de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente Lula. En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal, la instancia Máxima de la Justicia, Fachin de apellido, decidió anular todo el proceso lavallato. Como ustedes recordarán, ojalá recuerden, el proceso Lavallato es el que provocó el encarcelamiento de Lula, pero además eh, el, el proceso judicial que llevó a eh, decenas de cargos del gobierno de Lula, a decenas de, de, de, de altos funcionarios y, y del propio partido de los trabajadores, pero también empresarios de Odebrecht y de otras empresas, sobre todo constructoras, a la cárcel. Ahora un juez, el juez Fachín, por un habeas corpus que presentó la defensa de Lula, este, decidió que lo que hizo el juez, el Sergi, el juez Sergio Moro, perdón, es todo nulo. Porque el juez Sergio Moro habría actuado de una forma poco adecuada, o sea, fue juez y parte. Entonces, eh, esa es la primera instancia. El, el, el juez, un juez de la Suprema Corte, que puede hacer lo que es perfectamente legal, anula. Todo el proceso contra Lula. Y aquí viene un segundo elemento, y es ¿por qué ahora y qué va a pasar? Bueno, ¿por qué ahora? Es muy complejo decirlo, pero eh, lo cierto es que dentro del sistema judicial y de la política brasileña empiezan a aparecer datos que permiten asegurar que el juez Moro actuó, como dije, de forma interesada y de forma poco profesional, poco profesional adecuada a lo que es la tradición del poder judicial. Entonces está la posibilidad de que el juez Moro sea encarcelado, ¿verdad? que el juez Moro sea procesado. Y en ese sentido, este, uno de los elementos que, que, que estamos observando estos días es que esta decisión del juez este, de la Suprema Corte es una forma también de anular todo el proceso, o sea, perdonar a Lula, pero también perdonar al juez Moro, o sea, salvar... ...a un sector fundamental del poder judicial. Esta situación es muy compleja de analizar, de comprender y de ver. Yo creo que si lo dejamos solo librado al proceso puramente judicial... Bueno, es difícil de comprender por qué en este momento un juez de la más alta instancia decide anular todos los juicios contra Lula y permitirle, por lo tanto, recuperar sus derechos políticos y que se presente en las elecciones que se van a celebrar en noviembre del año próximo. ¿Qué puede pasar judicialmente? Bueno, hay todo un debate dentro de la Suprema Corte y hubo un eh, empate en el ¿verdad? cual eh, se debate si eh, procesar al juez Moro o no procesarlo, en fin, hay, hay una situación bastante confusa, a mi modo de ver, dentro del Poder Judicial y no parece que por ahí se vaya a arreglar nada. Ahora, si miramos el contexto, tanto de Brasil como de la región y el mundo, entonces empiezan a comprenderse algunos hechos. El gobierno de Biden, ya lo mencioné la otra semana, eh, es enemigo de Trump, eh, perdón, es enemigo de Trump y enemigo de Bolsonaro porque Bolsonaro es aliado de Trump y le gustaría que eh, Bolsonaro no ganara las próximas elecciones. Recordemos que Bolsonaro dijo junto a Trump, apoyando a Trump, que las elecciones en Estados Unidos fueron un fraude y eso no es admisible por parte del imperio. Pero además en, el, en la región está empezando a haber un viento que sopla yo no diría a favor del progresismo, sino en contra de los gobiernos más neoliberales. De Duque, el gobierno de Añez, que tuvo que ceder, convocar elecciones y salir del, del ruedo. Eh, Lenin Moreno en Ecuador, eh, Piñera en, en Chile. Entonces hay un giro eh, contra los más eh, duros neoliberales. Y ese giro favorece a los progresistas, sin lugar a dudas, aunque... No creo que la alternativa a estos gobiernos neoliberales, ni en Colombia, ni en, en Brasil, sea directamente un gobierno progresista. Creo que los neoliberales más moderados tienen grandes chances de ser los próximos presidentes de la región. Entonces, este cambio de viento en la región... Creo que influye también en esta decisión de la Corte Suprema. Pero además en Brasil está tocando fondo. Ayer hubo casi mil muertos, batiendo todos los récords por coronavirus. El coronavirus en Brasil, ya lo dije la semana pasada, está desbordado. La mayoría de las unidades de tratamiento intensivo tienen desborde con el 100% de ocupación y gente esperando en la puerta, o sea, dispuesta a, eh, esperando la muerte. El 75% de los que ingresan a, a las unidades de tratamiento intensivo fallecen, o sea, no salen. Y esto es porque llegan allí ya muy tardíamente. Entonces, hay toda una situación en Brasil de enorme desprestigio del gobierno de Jair Bolsonaro, de enorme desprestigio de todo el equipo de gobierno, incluyendo los militares, aunque hay quienes dicen que este, los militares se salvan de esa, de esa quema, de ese desprestigio. El otro tema es que una parte del empresariado parece estar diciendo bueno, ya está bien de Bolsonaro, este no nos garantiza una estabilidad, no nos garantiza un gobierno adecuado para los intereses empresariales, que es estabilidad básicamente para poder hacer y planificar sus negocios, y entonces tal vez le soltamos la mano y damos un viraje hacia un neoliberalismo menos extremo. Es probable que estos dos elementos, el desgaste del gobierno Bolsonaro y este, el cambio de viento en el, en el escenario internacional, favorezcan esta decisión de la Suprema Corte. En todo caso, me parece que algunas cosas cambian, pero cambian pocas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo sospecho que, por la experiencia de Bolivia y la de Argentina, que la segunda edición de los gobiernos progresistas, eh, veremos si gana Arauz en Ecuador, va a ser un progresismo mucho más light, mucho más lavado, porque una parte de la sociedad este, ya eh, ha girado a la derecha y este progresismo, en caso de retornar, lo va a hacer en condiciones mucho peores que antes. Este, pensemos en Ecuador, por ejemplo, sin mayorías parlamentarias. Pensemos en Argentina con una sociedad que ha virado a la derecha y que eh, los sectores eh, más conservadores, clases medias altas y altas, están muy empoderados. En una situación en la cual aquellos altos precios de las commodities ya no corren. ¿verdad? Los precios de las commodities ya no, no permiten aquellos superávits este, eh, eh, comerciales tan grandes que facilitaban este, eh, cubrir las cuentas internas. Entonces la situación no es nada sencilla para los neoprogresismos y yo creo que este, vamos a una situación en la cual va a haber más continuidades que cambios. Entonces, me parece bien que se le restituyan los derechos políticos a Lula, me parece muy bien que el juez Moro y que la Suprema Corte decidan... Este, eh, juzgarlo y ponerlo en su lugar, porque lo que hizo era totalmente fuera de lugar. Este, y me parece que eh, si no hay una potente movilización social, eh, que retorne algún gobierno progresista, no va a tener efectos mayores. Y quiero aclarar además que las bases sociales del progresismo están divididas. Están divididas en Bolivia, donde en el feudo principal, del progresismo, del, del más, del Evo, que es el alto, la candidata Eva Copa, que era del más, y que Evo no la dejó presentarse por el más, se presentó por un partido de izquierda indianista, se llama Hayaya, eh, en ese partido sacó el 70% de los votos, Eva Copa, verdad y el candidato de Evo sacó el 19%. Eh, en Ecuador, las bases sociales... Eh, del progresismo, están totalmente divididas. Más que antes, entre lo que es eh, Arauz y Pachacuti, que hay una división muy fuerte. Y en Brasil también. En Brasil, una parte de la base social de Lula eh, no está claro que vaya a apoyar nuevamente a Lula en unas elecciones. Entonces, estas situaciones complican el escenario para un futuro gobierno progresista. Muchas gracias. Actuar para que la realidad cambie demanda más que buena voluntad, eso lo sabemos todos y todas. Si el progresismo optara por movilizar y gobernar con la población empoderada, descentralizando funciones, retomando el deseo de las mayorías que exigen renunciar al extractivismo, si colocarle en el centro de su agenda la protección del medio ambiente, si lideraran una agenda internacional por la superación no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo todo y aportaran en la destrucción del patriarcado, tal vez tendrían el suelo a su favor. Hasta ahora no han dado muestra de ello. Esperemos que el liderazgo de Lula ayude a reencauzar la dinámica que les caracteriza.